Sí. A propósito, te invito mañana, estará uh -huh. Fernando Villalona en Rusia. El Ma el eh, Sabía que mi mamá le, mi papá le, le escondía, dije, foto, dije, que... Sí, no, porque... <ríe> el Majime. Mi mamá era loca. Mi mamá oye, era loca. El hombre... Mira, mi mamá. lamentablemente... Bueno, lamentablemente... Yo, yo, yo me acuerdo como ahora, que mi papá traía la cinta. o sea, de decía, este, el hombre ese tuyo. Sí, pero óyeme, <risa> no lamentando, sino cada época tiene, su, su, su, su, tiene su, su momento, su tecnología. Por ejemplo, Fernando Villalona. En su época, en los años 80, eh, fue el hombre más sexy, el hombre más querido, el hombre más deseado y el que tenía más mujeres no de vale. la década. Era él. O sea, Fernando Villalona fue, marcó eh, los años 80 y principios quizás de los 90. ¿Y 20. era el consentido de Balaguer? Sí, no, no, el consentido no, era, no, no. El consentido de Balaguer. uno de los motes. No no no. Tenés, de no, no, no. Tenés, no, no, no. El consentido de Balaguer no, no, no. era el Fernando no, no. el... no, no, no. Villalona. Uno de los, no. los motes. Se lo dice un profesor... agente de historia. Que tenía, que tenía... Fernando Villalona era el niño mimado. ¿De, de Balaguer? De, no, no, de República Dominicana. <ríe> <Y> de Balaguer. <ríe> claro, de el presidente de ese momento, que era el doctor Joaquín Balaguer, le gustaba las canciones de Fernando. ¿Le gustaba Villalona. solamente? Sí. Roberto. No, porque por ejemplo, No, no, porque tú quieres. Pero una decir, entrevista que él le hizo a Santiago de... Matías en a los focos y censura, él decía, él, él hablaba. No, no una entrevista que yo le hice lo decía también. lo me también. Sí. Ah, bueno. Hablaba de los privilegios que él tenía en el tiempo. Claro, primero, no, no, no él. él. Es que tú estás globalizando yo, como él. No, es lo que él Espérate, dijo. Él con dijo Martín, no yo. te gusta con, con lo urbano. Lo no, no lo no, loco yo, yo con Fernando. sí Fernando. Escuchaba a Fernando. Oye, oye, entero, Joaquín Balaguer, en la época de Joaquín Balaguer, un teniente, un teniente era un poder en este país. Sí. Más, mencionar un general. O sea, un general, te decía, tránquemelo, y era trancado que iba. Suéltelo, y era suelto que iba. Un general. Hoy en día es diferente, porque el sistema eh, eh, legal, o sea, el, el sistema de, de lo que ahora el Ministerio Público y todo eso, ya un policía, es un policía, y ya. ¿Me entiendes? Bueno, para consentido. Pero antes, por ejemplo, imagínate tú Balaguer, eh, Balaguer era loco con Fernando Villalona. Con Igual que tú y loco con, con José Hito Mateo. Exacto, pero, pero independientemente, eh, Fernando eh, llenó estadios, eh, multitudes, claro, una vida sumamente desorganizada. Que para mí, Fernando, del vicio y, y hubiera la, sido. Por ejemplo, claro, los años 80-90, la droga era. Eh, eh, la, para mí, Fernando, la, la hubiera sido. Muchísimo muchísimos más grande que Juan Luis Guerra. Si hubiera sido. De, más organizado. Exactamente, lo que pasa es que la vida su Y él mismo lo dijo, él mismo lo dice. No, y, no, y eh, déjame decirte, Juan Luis, que era a nivel internacional, porque esa fue otra cosa, que la carrera de Fernando no se vio tronchada por el exceso de abuso de la droga y también porque fue detenido varias veces. Entonces, a Fernando se le prohibió, se le canceló su visado. Así tiene medio. ese ser el título. O sea, a, a Fernando, Juan Luis, eh, Fernando Villalón no pudo ser más internacional, más grande que... Que Juan Luis Guerra. Fernando Villalona. Pues claro que sí. sí. Pero a Fernando le quitan el visado a Estados Unidos. Entonces, eso limitó por muchos años que por fuera a Nueva York. Pero, por ejemplo, Fernando Villalona fue, fue un fenómeno en Estados Unidos. Igual que, que estaba que contando su historia Sandy Papo. Eh, Sandy, que decía que, que nadie, nadie sabía eso y él lo dijo en una entrevista que Papo le quitaron, era residente de Estados Unidos y por un problema de droga, sí. le quitaron la, la residencia no y, y, y, él, y él mismo firmó la deportación, la hoja deportación, entonces eso limitó a yo a ganar premios eh, Grammy y todo eso. Claro. Ellos, ganaron, ellos arrasaron en Centroamérica, en todos los premios, Chile, todo. pero en Estados Unidos en, se limitó. Eh, oye, no, esos no ilegales, mandales, perdón, no ilegales. Llegó, hizo más, tuvo más logro que San Antes, y, Pampo. Sí. y por, por esa es razón papo, Esos son los verdaderos, eh, eh, lo que hicieron eh, el verdadero punto a, a, al urbano que ahora no lo menciona. No, para mí. Ellos, papo, revolucionario. Sí. No y fueron a la quinta vergara. Sí, claro. Entonces, revolucionario. Eh. Que todavía ningún no urbano eh, la, local. Ido, Solo no no no, no, porque no ninguno el alfa fue solamente de, eh, de los de dominicanos y sí, urbanos ilegales no, fulanito y sandipán él urbano, fue invitado. Él, invitado él no fue invitado. él no fue como artista pero eh, fernando villalona sin lugar a duda independientemente ser... de todo es no es digo aquí era... no porque aquí en república dominicana es no lo pero espérate no Te digo, a no. nivel mundial Fernando Villalona tuvo a cualquier parte del mundo. Claro, y él domina conoce. Colombia y, y países así. No, no, pero yo, yo te conoce. hablo en sentido de estilo como Juan Liguerra. O sea, al nivel de sí, Juan Liguera, la, es que y Lo Romero. que pasa es que vino otra cosa en la carrera de Fernando Villalona. Lo que era su, su, su, su disquera. Nunca lo proyectó a nivel internacional. Al nivel que, que él se lo merecía. Entonces ahí vinieron todas las debacles. Con el tema del de, de te inicio. Y digo que pudo ser de, más grande porque receso, si Wilfrido es un dios. O sea que Wilfrido es sí. un dios en Centroamérica, es un dios. Sí, o sea, sí. Aunque no lo crean, señores, porque sí, sí. nada más lo no crean que son urbanos. Sí. Pero Wilfrido y Johnny claro, Ventura claro. son dos. El mismo de Me, Mili, Quesada. Mili Quesada. Son, sí, son, sí, dios, sí. son dioses. Sí. O sea, y imagínate, tú, lo, imagínate, tú, los imagínate los tú, si eso, si esa, esa oportunidad que ellos aprovecharon, lo había aprovechado Fernando. Sí. Pero hoy por otro, todavía Fernando sigue. No, es, es el artista del multitud. pueblo. Y mañana viernes, Fernando bueno, no. Villalón en Roof Club. Así que reserva con tiempo. Reserva. A partir de las 2 de la tarde Yo habrá sé, una persona reservando. Reserva con tiempo porque siempre es lo último. La gente se está, oh, está llamando y después no hay mesa. Llame ahora, pequeño, Llame ahora. Roof es pequeño. Roof es pequeño. Y ya las reservaciones y se abrieron. ¿No están que eh, en Inglaterra el artista simbólico son los Beatles. Los Beatles. Sí. En Estados Unidos es Frank Sinatra y... Michael Jackson. Y, no. No, quién no fácil tanto y qué más fácil y elvis presley Michael Yasso, recuerda que es una cultura negra y no le dieron esa aceptación no le dieron esa aceptación tanto como Fran Sinatra. Ecu, eh, eh, no, no sé eh, qué, pero son dos. Fernando eh, Villalona es el Fran de la República Dominicana. Tú estás hablando de tres épocas diferentes en la historia de la música. Sí, pero como símbolo, símbolo, de Estados Unidos. Michael Yasso es el rey del pop mundial. Pero yo te hablo de cultura norteamericana. No lo ven a él como el No, Michael Yasso hizo el Por encima es Fran no por encima, porque es ah, que tú no puedes comparar, por ejemplo, eh, Francis de que por encima de y viceversa. Ellos, cada uno. En su época marcaron. Entonces digo, ya tú marcaste. Yo digo, dice, una, ok, una cosa es su, tú marcar épocas. Pero yo te hablo en sentido de simbología. Simbología. De simbología. Michael Jackson. Sinatra es, el rey. es en Estados Unidos. te hablando en el sentido sí, de país. No te hablo sí. en el sentido de mundial. Es un símbolo. Sinatra es en Estados Unidos. Es el símbolo más alto de la sí, música. Sí, pero, igual que Fernandito aquí. Sí, eh, sí, sí, sí está bien. Así. ¿Ah, pero bien. Pero que cada uno en su. Por ejemplo, eh, Michael Jackson. Porque recuerda que. Que Michael Jackson marcó una época, sí. pero no solamente la manera, al contrario. Recuerda que si tú lees la historia de Michael Jackson y ves la de Sinatra, cuando en los tiempos de, de Michael Jackson había un público todavía muy blanco que no lo aceptaba mucho a él todavía. Él, sí, él llegó rompió. a ser, cuando, cuando él comenzó a ser muy popular, porque fue un fenómeno popular, sí, pero yo te digo en el sentido de Sinatra. Sinatra es como, Fernandito, tú lo aceptas en todo sí. sentido. La palabra. Pero...